Jesús sucede para Words, personne, <tum> no son clave ni más que misli. Ni vanitla huile y paeind la altipact. no van es ni mis campe la yoatok. Y es ni misipaón la huile y Juan que macas Que más un fariseo su que list que. Tejua sano mo cati Jesús su que misli. Que ni Juan y Cristo más que sano Pamba nigmaticano ni gualewa ni mangano niau. Pero ne mejomes nigmaticano ni gualewa ni ungano niau. Ne mejomes ni tetas la colmaca, que un tlaltipa Pero ne huas sacan la Pero tlanitetas la colmacasquia. No tetas la colmacalis ni chiwasque quengito carua. Pamba no zeldinitetas la colmacasqui. No tatin titlan, y la y para que navatil se haga un testigo, no se haga un testigo. que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es que ne que Jesús ocurrió en la Tlatlamach, checate la Tlatlamach, en la Tlatlamach, en la Tlatlamach, en la Tlatlamach, en la Tlatlamach, en la con la Tlatlamach, en la Tlatlamach, en la Tlatlamach, ne mejome ne en la la Qué más un hebreo soquistosque. que? Mani y esnamíctis a no ni Mahijehováica que estoa, suelisteas que Jesús o que misli. Ni ni y pantalapactli, pero nejo ni Neilwika. un neilhuica. Ni y pantalapactli, pero nejo es ningüisa y pantalapactli. O ni me chilhicar y col. Tlashne nech nel toca jica nejo Cristo, y juan dios o nechlali, para ni tlamandaros, ne miquisque y panemotas la cola. ¿Qué más o quitlas toltisque? Venga, quintejua. Ni manjesus o quimili. Nejua desde Icuagor ni peo ni te machia, yo ne me chilica a quinejua. Ni pía mía que tlas la mach, tlene moca ni quistos, ni mantlene mechas la coltis. Pero no tazin yjo nechas titlan, y yo a que esto atlemelaua. Nimanlequitóva y paínla altipak o lleva oikakite Pero ye mechuuka ka matke y kate neguaya on y tasin Yehoika oukimisli I nemme men necha kopilozke y panzenkos nepanozli, neho ye on no y kuakonin matske jakin Ni man y kalas nik chiwa yanza ne nikneke y esa niquitówa on le nota Oye, va a no va a no está a no se el no chipa ni chiva tlen